Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a En busca de la verdad. Pues bien, pruebas extraterrestres en la antigüedad. Hemos hablado mucho en relación a todo esto de los extraterrestres en la antigüedad, pero vamos a traer más evidencias, más pruebas, objetos, pinturas, grabados, que a lo largo de los siglos pues han quedado ahí y que, según ha sido el momento en el que se ha plasmado esto, se ha interpretado de una forma. Evidentemente en la antigüedad siempre se le daba pues, esa, ese significado de la religión, de las apariciones marianas, del diablo, de Dios, de los ángeles, pero todo esto encierra muchísimo más detrás de lo que realmente es. Así que por mi parte os deseo pues, que estéis aquí bien y... Buenas tardes a todos, ya me veis la cara, ¿eh? hemos estado ahí en un directito en Facebook hablando de muchas cosas, los que habéis estado viéndolo y vamos a presentar a nuestra compañera que la tenemos aquí con nosotros de Clásicos del Misterio. Hoy le toca a nuestra amiga Alba. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Rafa, buenas tardes a toda la gente del chat y a, lo que no, a los que nos veáis después. Y nada, encantada de estar aquí contigo porque hoy es un tema súper interesante. Sí, la verdad es que sí, porque siempre hablamos de verdad, hablamos de extraterrestres, hablamos de abducciones, hablamos de un montón de cosas, pero aunque esto quizá otros canales lo han hablado, puede ser, no lo descarto, pero yo creo que cada uno le va a dar un sentido a todo esto y, pues bueno, si nos basamos en la historia, ya sabéis que a mí la historia me, me vuelve loco, pues oye, hay muchas cosas en esto de las pruebas extraterrestres, en la antigüedad, donde creo que tenemos muchas cosas de, de qué hablar y qué decir. Pero Alba, no te quiero entretener mucho más. ¿Y por dónde vamos a empezar todo esto? Cuéntanos. Pues mira, vamos a empezar por las pinturas rupestres de Tanzania. Si te parece, la, las vas poniendo y así sí. la gente que nos esté viendo de se entera de lo que voy contando. Perfecto. Eh, a ver, ahora cuando la pongas comienza. Aquí la tenemos. Vale. Vale. Pues bueno, aquí tenemos la primera, eh, las dos primeras que vamos a enseñar ahora se estiman que tienen más o menos 29.000 años y esta imagen que estamos viendo se encuentra en Itolo y lo que tiene es que arriba, como, como os podéis fijar, hay dos objetos que tienen forma de disco, vale. también parecen como si fuera la forma de un sombrerito y, y si pones la otra, este cuadro es de colo. Y lo que podemos ver es que como en medio eh, hay una mujer y que alrededor tiene unas entidades un poco extrañas que la rodean, luego ahí si os fijáis a la derecha en, en, en el cuadradito que hay, bueno, se ve una especie de animal, pero eh, el, resto de, el resto lo que podemos ver son unas entidades un poco extrañas, ¿no te parece? Y sí, que estaba silenciado, perdón. Es que si tengo que mover varias pantallas. Si ves que tardo, tranquila, no te preocupes. Ah, vale, vale. Sí, la verdad es que aquí vemos, pues, eh, si te digo la verdad, algo muy extraño. Esto es un poco, pues, algo como en plan abducción, ¿no? En plan, te voy a llevar a la fuerza. Eh, sí, vamos... parece que, le, que la están raptando o algo así. Claro, vamos a ampliarla un poquito, si os parece ah. bien. Fijaos aquí, se ve claramente, ¿eh? O sea, hay, hay detalles... Hay detalles. Eh, y además una cosa que es muy curiosa, Alba, porque ellos plasmaban lo que veían. ¿no? Claro. Es igual que cuando, cuando veían animales o lo que sea, lo, los plasmaban. ahí. A, a la derecha vemos uno, pero lo otro también, claro. también es algo que ellos vieron y lo dibujaron. Claro, pero esto sería pues algo como una interpretación de una abducción... Eh, poquito, pues, moderna, ¿no? Lo que nos describen en muchos lugares, en muchos momentos de, de todos estos pasajes, de personas abducidas en las que, oye, estamos viendo, pues, como si fuese un dibujo perfectamente eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, sí. por favor, sigue, cuéntanos un poquito más. Eh, ¿Quieres volver a, a poner la otra ampliada, la primera? Sí, la vamos a poner aquí vemos, sí. Sí. Uy, perdón. Me dice si quiero eliminar, no quiero eliminar. La vamos a ampliar. Ahí la tenéis. Ahí, chicos. En los objetos que hay arriba, a los lados, que están dentro del cuadradito, pues bueno, tienen forma de disco y lo, lo que os he dicho, como parece, un sombrerito. Y bueno, pues es eso también algo, una forma un poco extraña. Sí. Te digo una cosa. Eh, en relación a esto, incluso en otras zonas próximas, a esta zona, hay más pinturas y más grabados, ¿eh? Sí. hay más. Sí, ¿hay no, más? además eh, yo he estado mirando, ahora después pondremos cuadros y, y frescos, pero hay muchísimas imágenes donde, donde podéis encontrar bueno, pues objetos no identificados voladores o, o como queráis llamarlos, pero la verdad es que hay muchos grabados, pinturas y de todo que tienen miles de años y, y coinciden con este tipo de representaciones, es muy curioso. Uh -huh, uh -huh. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Bueno, vamos a seguir avanzando, nos vamos vale. a Tassili. Sí, eh, pues lo que estamos viendo tiene uno, es del 6000 a.C. Eh, en Tasili, en el desierto del Sáhara y bueno, pues como, como podéis ver, aquí vemos una especie de, de, de forma que... El Rara, no, no parece. Sí. Y sí. luego arriba a la derecha, ¿veis esa cosita redonda? Sí, sí, sí, sí, sí. Es un ovni. Aquí lo sí. tenéis. Bueno, tú de los grabados de Tasili sabes bastante. Te hice una entrevista ya hace tiempo para mi podcast uh -huh. y estuviste hablándonos de ellos, así que si quieres, cuéntanos un poquito. Es que yo los he visto en situ. Uh -huh, situ. Y además, no se aprecia, ¿cómo te diría yo? no se aprecia exactamente porque tiene mucho desgaste. Entonces le echan un poquito de agua por encima. Y lo, se oscurece. Lo, lo, Exacto, lo empapan un poquito y lo ves claramente. Esto es un fragmento, porque luego en todo lo que es esa, esa, esas zonas grabadas se ven muchos más circulitos y muchos más eh, ovnis, podemos decir así, platillos voladores, ¿vale? Se ven muchas más cositas relacionadas con esto. Esto es un pequeño fragmento que define muy bien lo, cómo se le llama, ¿no?, el gran dios marciano. Además, esto recuerda incluso eh, una de las eh, líneas, eh, de las pinturas, bueno, de, de grabados que hay en el resto del mundo, alguna línea de Nazca también, que eh, recuerda todo esto. En fin, es algo que va relacionado, pues, con... Esto, si no recuerdo mal, es de... ¿de qué, de qué siglo es esto, Alba? de qué. Eh, ¿qué te del 6.000 antes de Cristo. Correcto, exactamente, 6.000 antes de Cristo. Y vemos como desde el 6.000 hasta el 4.000 antes de Cristo tenemos grabados de este tipo en diferentes zonas del mundo. Y esto es impresionante. Pero vamos a seguir, vamos a seguir un poquito ah. más. Vale, pues ahora la siguiente es un petroglifo, a ver, lo he dicho bien, de, ¿Sí? de Australia, que es de alrededor de, tiene más o menos 5.000 años y bueno, aquí claramente eh, os tengo que explicar poco, que qué es a ti lo primero que te viene a la mente cuando ves esta imagen, parecen extraterrestres, ¿no? Esto es un gris, esto serían ¿Sí? los, los guanginas. esto sería los famosos guanjinas, que hay una representación, que además recomiendo que veáis el, el programa que, que hicieron eh, Alba y Paloma en su canal, Clásicos del Misterio, que hablaban de las apariciones marianas. Hablamos, ¿Sí? yo estuve hablando un ratito y eh, en una de estas fotografías que podéis encontrar en internet son muy parecidas a la aparición de la Virgen de Fátima. Tiene mucho, mucho que hablar, mucho que decir esto de los guanginas pero cuéntanos, Alba, cuéntanos. Pues mira, vamos a la siguiente, que sería una ilustración del año 900 en Japón y lo que podemos ver arriba es como una, una bola ardiente y, y bueno, y están allá, desde ahí abajo están mirándolo, parecen, uno parece más asombrado que el otro. Sí. Y bueno. Ajá, ajá, aquí vemos. Se ve claramente un disco. ¿Eh? Sí. Se ve claramente un disco y es como, no sé, es como, claro, es que representaban, te digo una cosa, las representaciones son muy curiosas porque ellos interpretaban ¿no? una rueda de un carro. Ahí lo Eso veis Eso es. ¿eh? Además, amplíalo, si puedes, bueno, igualmente se ve, pero si puedes ampliarlo un poquito... Más se vería mejor, pero se ve la rueda, incluso se ven eh, las rayas que lleva dentro, las ruedas, sí, que sí, no sí, me sale ve, ahora de es. cómo se llama eso. Los radios, los radios. Eso. Uh -huh. Se ve perfectamente. Sí, pero es que ellos lo veían así porque ellos decían: bueno, esto es como una especie de transporte, uh -huh. un medio de transporte que echa fuego y va por el aire, porque no es un carro de fuego, un carro claro, volador. Claro. Y ahí lo tenemos plasmado nuevamente en la sí. antigüedad. Sí, lo de los carros de fuego lo podemos encontrar en un montón de sitios. Pero en un montón de sitios, un montón de sitios, Alba, un montón de sitios. Sí. Continuamos, si te parece. Sí, pues bueno, bueno. ahora eh, lo que vamos a ver es un tapiz que se llama el triunfo del verano, que se realizó en Bruges en 1538 y eh, actualmente está en el Museo Nacional de Baviera en Alemania. Pues bueno, aquí lo que podemos ver claramente, lo que pasa es que vas a tener que ampliar un poquito, eh, son varios objetos con forma de disco que están en la parte superior del tapiz eh, en ambos lados. Aquí. Y, y, sí. y bueno, como, como podemos ver, eh, a los lados vemos como cuatro objetos que están flotando en el aire y bueno, son, son iguales. Y, y aquí pasa lo mismo que os he dicho antes, que tienen como la forma de sombrerito. Ajá. Los de la izquierda creo que se ven un poquito mejor. Sí, se ven un poquito mejor se porque la foto mejor. está menos oscurecida, no sí. es una foto de gran resolución, pero bueno, se distingue bastante bien de lo que estamos hablando. Y nos vamos a la Edad Media, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, sí. Pues bueno, eh, las imágenes que vamos a ver a, ahora son de dos cruzados que de un manuscrito del siglo XV de los anales Laurien, laurinsenses y bueno, se refieren a un ovni que se ve eh, bueno delante del sitio del castillo de Sigbourg en Francia que bueno, lo que pasó es que los sajones rodearon y sitiaron la población francesa y eh, lo que podemos ver es que ambos estaban luchando cuando de repente un grupo de discos eh, aparecieron que estaban ahí en el aire y lo que pasó es que a los sajones les pareció que los franceses estaban protegidos por estos objetos que están aquí representados y se retiraron. Ajá. Vamos a ver la segunda imagen, aquí la tenemos. Ahí está. Pero es que a mí me llama la atención porque le ponen hasta sus circulitos como sí. si fuesen ventanas o, o fuese no sé, fuese algo relacionado, además tiene forma, además está bien definido la zona central, el ovni con sus ventanitas, y si vemos ah. la foto anterior, pues aquí exactamente igual, ¿no? Tiene pues esas, esas ventanitas que hay ahí, sí. circulares, ¿no? Y es como si fuese un artefacto. Y además eh, con una estela hacia un lado. Esto es súper importante. Esto uh -huh. vale, vale la pena interesarse por estos temas de la antigüedad. Continuamos. Sí. Muy bien. Venga, pues bueno, bueno el dibujo que vamos a ver ahora eh, nos muestra dos objetos voladores sobre Hamburgo, en Alemania, el 4 de noviembre de 1697. Pues bueno, estos objetos que se ven fueron descritos como dos ruedas brillantes. Sí, como dos ahí escudos. Arriba, ¿Las tenemos? Sí. Sí, porque sí. además parecen, es eso, parecen dos escudos. Parecen dos escudos. Bueno, está ahí abajo, Sabes que todo el mundo mirando. ¿Sabes que en la, antigua, en la antigua Grecia hablaban de escudos voladores y eran exactamente así? De hecho, ¿No? quiero recordar que no sé si eran los, los espartanos, o no me acuerdo, ahora no me acuerdo exactamente, pero adoptaron ese símbolo porque lo vieron en el cielo. Anda, pues no lo sabía, qué curioso. Sí, y eso no se suele contar, pero ellos en el cielo vieron un tipo de escudo con una especie de X. Uh -huh. Incluso los romanos, todos pensamos que tenían un escudo... Rectangular también los tenían redondos, los escudos romanos. Y también se habla de que en una de, de, esas, eh, de esas batallas no vieron esto en el cielo también. Pues fíjate, desde los tiempos de los que tú nos estás hablando hasta este dibujo que es de 1697, fíjate los años de diferencia que hay. eh Sí, totalmente. Estamos hablando de mil años. Estamos hablando de mil años, aproximadamente incluso 1500 años. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XV y los romanos pues llegaron hasta el siglo VI, un poquito más, un poquito menos. ¿no? Llegaron allí, la caída del imperio romano y bueno, vemos aquí estos escuditos ¿no? con forma de X. Esto es muy curioso porque esto está registrado en la antigüedad, esto no... no no es una cosa que nos la estemos sacando. Y ojo, esto está documentado y hay una crónica que cuenta esto. Hay una crónica que lo cuenta. Bueno, continuamos, ¿te parece bien? Sí, vamos al siguiente. Bueno, pues este cuadro fue pintado en 1710 y hoy en día pues lo tenemos en el Museo de Cambridge y bueno... En esta obra lo que vemos es un disco, un artefacto que, bueno, pues a primera vista nos resulta un poco que está fuera de contexto, porque tú lo ves y dices, bueno, ¿y esto, esto qué hace aquí? Eh, bueno, la obra se llama El bautismo de Cristo y, si os fijáis, está pintada al anochecer. Y esto es un poco raro porque los pintores de esta generación, siempre que pintaban esta escena, la pintaban en plena luz del día. Luego también, eh, lo que pasa es que esto creo que va a ser un poquito difícil de, de apreciar, es que hay un ave que está debajo de, de la estructura que vemos ahí arriba y es un poquito difícil de verla y eh, la es la representación del Espíritu Santo según la costumbre que tenían en aquella época. También, eh, si nos fijamos, vemos que la estructura que hay arriba está emitiendo unos rayos de luz hacia abajo que van en dirección a las figuras de Juan el Bautista y de Jesucristo. Sí. Pero aquí la pregunta que, que nos podemos hacer es, eh, ¿el artista que pintó este cuadro, en qué se inspiró pa para poner eso ahí arriba, eh, con esa forma de, de omni total, porque es que se ve perfectamente, que es como si los estuvieran abduciendo? Sí. Sí, sí, sí. O como si les estuviesen dando... Luz también. ...energía. Claro, sí. el Espíritu Santo se representa mediante una paloma. Claro, pero es lo que tú dices, se representa como una paloma, no como un círculo volador ahí arriba. No sé. Pues vaya manera más extraña de representar el Espíritu Santo. <risa> sí. No me digas que no. Es una manera muy sí. extraña. ¿no? Bueno, sí. bueno. Pues, ¿qué, ¿qué pensarían o qué verían estos artistas para plasmar esto que estamos viendo ahora mismo? Vamos a seguir, vamos a seguir, aquí tenemos, Vale. esto sí que tiene tela, cuéntame, cuéntame. Sí, pues bueno, eh, tenemos frescos en toda Europa que revelan la aparición de naves espaciales que están en el cielo y tenemos esta pintura de la crucifixión que fue pintada en 1350 pues bueno, lo que nos representa es un, un hombre de, de, bueno, en fin, de aspecto humano que está mirando sobre su hombro y a los lados vemos como dos especies de, de naves, una de las naves pues está decorada así como con estrellas que, que centellan un poco y esta pintura la, la podemos encontrar en el monasterio de Visoki de Cani en Kosovo. Uh -huh. eh, Tienes otra foto también que lo que la, las naves de los lados creo que están un poquito ampliadas. Ahí. Correcto, aquí lo tenemos. Y fíjate, dentro de las naves es como si fuera alguien. Como si estuviesen tripuladas. Sí. Pero uno de los detalles, fíjate aquí en esta, en esta de la derecha, es como si tuviese un, una marca, una insignia, un escudo. Sí. Y además eh, con, con el destello hacia detrás. O sea, como si esto tuviese un rumbo, dejase claro. una estela. Mm. Con lo cual, vemos aquí nuevamente plasmado que los artistas algo verían, algo verían. Esto no es muy normal. No. Esto no es muy normal. Bueno, vamos a continuar. Seguimos con esta imagen. Esta pues imagen. bueno... Esto eh, son pinturas de la crucifixión bizantina y como podéis ver, en todas tenemos lo mismo. Arriba, a ambos lados, tenemos, eh, por ejemplo, en esta de aquí en medio, de arriba, eh, sí. tenemos las bolas, una roja, otra azul, como bolas de fuego que están ahí también dejando la, la estela, en la otra también, si os fijáis, eh, están en... y mira esta, la de la izquierda del todo abajo, esa, sí, ahí sí. a los lados, también está como que, que están desde abajo, que se están yendo hacia arriba. Sí, además son lenticulares, tienen, no sé, tienen pues una, una forma de ovni, es que hay que decirlo. Sí, ¿no? sí. ¿Qué hay que decirlo, una forma de ovni impresionante, vamos. ¿no? Curioso. Pinturas bizantinas. Sí. Los bizantinos se dedicaron mucho al arte de la representación de Jesús y de los ángeles y, y de bueno toda esta iconografía que es el inicio de la iconografía cristiana, podemos decir. ¿no? Pero fíjate, esto ya salía otro costal, cómo los bizantinos ya le pintaban la barba, el pelo y la cara, eh, pues bueno, toda muy parecida: ¿no? un hombre fuerte, sí. muy, muy fibrado, musculoso. Y bueno, esto se puede deber a la sábana santa. Vamos con la siguiente imagen, vamos con la siguiente muy imagen. Bien. ¿Esto qué es? ¿Un hombre. Bueno, esto la verdad es que esta, este, esta pintura es muy famosa, ¿eh? yo llevo años y años viéndola siempre con temas relacionados a los ovnis. Bueno, Ajá. esta pintura se llama La Virgen de San Giovannino. Y bueno, pues y tampoco hace falta que nos fijemos mucho porque se ve prácticamente a simple vista. Eh, arriba del hombro de la Virgen María lo que vemos es un objeto con forma de disco. Sí. Y eh, ahí en la ampliación que hay en el cuadradito, pues vemos como que el objeto está destelleando. Y luego ya si nos fijamos a la derecha, vemos como un hombre que está con un perro y están mirándolo. Sí, correcto. Está, lo vemos aquí a la derecha. Aquí vemos el señor, que incluso tiene la mano en la cabeza. Claro, sí, como ¿Eh? si se estupie... es como cuando miras al sol y te tapas para, que no, para no quedarte ciego. Exacto. Pues lo está mirando igual. Está ahí como mirando, diciendo, oye, ¿qué pasa? Eso, qué narices es. Y el perro lo vemos aquí. Sí. Chiquito, y está ahí mirando hacia arriba. Curioso. Claro, y tú ves el cuadro este de, de la Virgen María y dices, bueno, ¿y esto que hay aquí qué es? Uh -huh. Curioso, no, no tengo ni idea, pero parece un ovni. ¿Qué verían los pintores? ¿Qué verían? Para, no sé, ¿qué conceptos tendrían? Que, no sé, para plasmar esto sí. eh, como si estuviese ahí vigilando ese objeto detrás de la Virgen, mirando desde otro plano la escena. Bueno, vamos a seguir. ¿Vamos a seguir? Continuamos. Bueno, pues esta pintura se llama la Anunciación con San Emidius y la tenemos en, en la Galería Nacional de Londres y si nos fijamos eh, en la izquierda arriba vemos un objeto con forma de disco que emite una luz brillante hacia abajo, ¿vale? Como un haz, como cuando pones un láser igual y si os fijáis, si amplías un poquito aquí en, en la habitación tenemos a María y ese haz de luz le llega como, lleva un, una especie de corona que aquí no se ve muy bien, está un poco borroso, pero el haz de luz le llega a ella. Aquí está. ¿Eh? Ahí lo tenéis. Exactamente. Curioso, curioso. Sí. Bueno, ¿qué verían? Yo es que me pregunto, ¿qué vería esta gente? Bueno, continuamos, continuamos. Continuamos. Pues bueno, esto es arte rupestre de toro muerto en Perú de hace unos de 12.000 a 14.000 años. Y eh, si nos fijamos, estos seres tienen un tipo de halo sobre su cabeza. Y luego, eh, pon la otra foto, Rafa. No, esta, esta. Pon. Espera, pon la otra. Pongo la, anterior. la otra. La anterior es esta: esa. Ahí estos seres, lo que os decía, tienen el haz de luz y ahora volvemos a la otra. Sí, se va, volvemos a la otra, que la tenemos aquí. Vale, y esto que vemos ahí a la izquierda eh, sería también una especie de, de ovni. Uh -huh. Sí. Incluso mira aquí, vemos que tiene como una cúpula. Unos, unos rayos destellantes. ¿No te recuerda esto a la fotografía de los Wangina? Sí. Mira. Lo vemos, ¿no? Claramente. Sí, sí. Y ahora iremos avanzando en imágenes y veremos algunas que nos van a recordar a todo esto. unas ¿Continuamos con las imágenes? Sí. vamos pues. Bueno, pues esta claro, imagen ¿no? es de... Sí, esta imagen es de Francia, de la cueva de Pech Merlé de hace unos 17.000 años. Y eh, lo que podemos ver arriba, pues es lo, lo que os he dicho al principio también: un objeto así con forma de sombrerito, bueno, pues un, un disco volador también. Ajá. Aquí y, y bueno, y, lo mismo. Sí. y, y este, este ser. Pues no sé, es un poco raro porque tiene ahí tantas líneas que yo no sabría describírtelo muy bien. Ni yo tampoco, es como si le salieran tentáculos del cuerpo, ¿no? Sí. No sé, puestos a divagar, ¿eh? cuidado, puestos bueno. a divagar. Pero vemos aquí tres objetos, uno con forma de ovni, otro, y esto genera la sensación de movimiento, como una sensación sí. de movimiento hacia arriba, hacia abajo. Una cosa muy extraña, pero aquí tengo una foto que esta sí que me ha dejado impactado porque la he visto, pero quiero que nos cuentes un poco sobre esta imagen. Cuéntanos. Pues bueno, esta extraña figura se encontró en Kiev hace 4.000 años y tú dices, bueno, hace 4.000 años, ¿de dónde sacaron esto? ¿Mm? Es muy extraña. Es que parece un astronauta. Volvemos a ver ¿Sí? otra vez la aureola esta que tiene. ¿Mm? Y esto lo hemos visto ya en las, en las fotos anteriores, en los Guanginas y en las piedras y en el dios marciano del Tassili. Uh -huh. Curioso. Es como que todo guarda una especie de relación. Sí, sí, sí. Es como si todo estuviese entrelazado y parece que estos seres estuvieron dando vueltas por todo el mundo. Y ya se conocían estos seres, cuidado. Ya se conocían estos seres que venían supuestamente de las estrellas. Pero fíjate, tiene como un peto rayado, tiene unas ah. manos muy grandes, uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos por delante. Y quiero recordar que hay figuras donde aparecen con seis dedos. Aquí muestra cinco, pero el de detrás, el dedo de la pinza, el pulgar, serían seis dedos. Claro. Curioso esto. Qué curioso. Bueno. ¿Mm? Vamos a seguir. Esto es muy chico. ¿Esto qué es? Esto, amplíalo un poquito, ahí ya se ve mejor. Bueno, esto es un petroglifo eh, de hace 7.000 años y que fue descubierto en Querato, en México. Pues bueno, aquí vemos unas figuras con los brazos extendidos y que arriba de ellos hay también un objeto así grande ovalado que... Si nos fijamos en las rayitas que tiene el círculo este, es como que está desprendiendo un haz de luz también. Sí, sí. sí. Y además tiene pequeños circulitos dentro. A modo Los de circulitos también. Y luego aquí uh -huh. han dibujado como una especie de cúpula o de algo, no sí sé, una cosa muy rara. ¿De dónde has dicho que es esta imagen? Esta es de México, de Querato. De México. Saludos a nuestros amigos. De México, claro que sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Esto qué es? Bueno, <risa> esto sí pues sé, esto... Sí sé lo que es, pero cuéntamelo. <risa> son unas entidades que se encontraron en Irak y que están datados del 5000 Cristo. Y bueno, actualmente las encontramos en el Museo Británico y ya te dejo a ti que, que nos cuentes un poquito más de ellas. Pues esto es una figura esteatopígica a modo de magia simpática, que se llama, son ex votos y se llevan en la mano. Esto es un poco como los rosarios de hoy en día, ¿no? de los cristianos, los musulmanes, ¿no? que llevan en la mano pues, una especie de rosarios. Pues bueno, esto sería exactamente más o menos lo mismo. Lo llevan en la mano para ellos eh, bueno pues estar en contacto con la figura de la divinidad. Esto es sumerio. Esto se encontró en Irak pero es sumerio es una talla pequeñita que cabe en una mano, no es muy grande es pequeñita y esto siempre se llevaba en la mano izquierda curioso ¿verdad? bueno, vamos sí. a seguir Vamos bueno, a esta figura, que esto sí parece un astronauta, ¿esto qué es? Sí, sí, esta ya es la, lo último que os he traído y bueno, en estas imágenes podemos ver como unos figurines, bueno, se encontraron en Ecuador y bueno, pues, que es a lo que nos recuerdan? A lo que acabas de decir tú ahora mismo, a, a unos trajes espaciales y los podemos comparar con los astronautas. Sí, sí, sí incluso aquí hay otra lámina. Otra sí. fotografía que tenemos aquí, la vamos a ampliar un poquito. Y vemos como eh, este de aquí, este de aquí, sí, esto ese es un astronauta. Es el que me sí, sí. Pues un astronauta en toda regla, vamos, eh, yo me acuerdo de, de los astronautas que salen ahora con la estación espacial y todo esto. Es que me recuerda un montón los astronautas, además con, con sus enseres aquí colgados, como su, una serie de, de cinturón. No sé, esto me recuerda, no sé, me recuerda a los astronautas. Digo astronautas porque todo el mundo que habla de, de estas figuritas le llaman el astronauta de tal, el astronauta de cual, ¿no? Y algunos piensan que estos personajes son nosotros mismos venidos del futuro. Hace cuestión de un poquito de tiempo, ¿no? Mucho tiempo... Se planteó matemáticamente esta hipótesis, ¿eh? porque es una hipótesis, no es ni tan siquiera una teoría. Se planteó esta hipótesis y te digo una cosa, que, eh, matemáticamente no es probable que nosotros vengamos nosotros mismos del futuro. Uh -huh. Esto lo dijeron unos científicos, no lo digo yo porque yo de científico no soy, lo mío es pues, un poquito más versado en la historia, pero dijeron que no era posible por una serie de paradojas y de cosas pues, que en realidad no podía ser. ¿no? Pues bueno, Alba, ahora te hago la pregunta del millón. Vamos a desactivar esto, quitamos compartir pantalla y te vemos a ti. Bueno, a mí me veis, hola, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Qué crees que es todo esto? Pues yo, yo sí que creo que, que son seres extraterrestres. Yo lo he pensado de toda la vida, que, que esos dioses que vinieron de las estrellas, pues bueno, eran extraterrestres, que, que a estas civilizaciones creo que les dieron muchos conocimientos que hoy en día los hemos perdido. Y, y bueno, si es que, eh, esto es mi creencia, pero bueno, luego también si nos fijamos, todas las pinturas que hemos enseñado, hay muchísimas más, te das cuenta, y es lo que hemos estado hablando antes, que la gente pinta lo que ve. Entonces... Claro, y, no, y no solo eso, Alba, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué no nos dejaron tecnología? Yo creo que nos dejaron algo más, nos dejaron estas evidencias. Y nos dejaron conocimientos muy espirituales. Que esto, eh, yo no soy un gran conocedor de los temas espirituales, pero hacia donde mires en nuestras culturas, o en otras, en estas, en México, en Perú, en Egipto, en Sumeria, en China, en Japón, nos dejaron conocimientos muy espirituales. Se dedicaron gran parte, estas culturas y civilizaciones, del de tema de las deidades, el tema de los dioses, del más allá, de la vida después de la vida. Y al parecer tenían muchos conocimientos. Luego nos han dejado vestigios físicos donde todavía pues, es imposible replicarlo. ¿Por qué? Porque dieron conocimientos tecnológicos con los medios que ellos tenían. Si trabajaban la piedra, les enseñaron a trabajar la piedra. Ya no solo la piedra sino la agricultura. La agricultura ha tenido varios saltos dentro de, de la historia, ¿no? desde el neolítico hasta ahora, pues la caza, la agricultura, la pesca, que también es tecnología. Ojo, es lo que nos ha ayudado a que su, eh, sobreviva nuestra especie. Esto es importante. Por eso cuando muchos se tiran a la ciencia ficción, ¿no? de cabeza, ¿y por qué no nos dejaron naves espaciales con rayo láser? Pues porque no era necesario. Si un pueblo lo que necesita es aprender, empiezas por la A, acabarás por la Z, ¿no? ¿Y quién sabe por qué le trabamos ahora? ¿Quién sabe? La de cosas que habrán ocultas que nosotros desconocemos por completo. Esto no lo digo yo, lo dicen también muchos historiadores académicos, por supuesto. Lo dicen, pero evidentemente como no les permiten y no pueden entrar en círculos académicos diciendo este tipo de cosas, pues parece que estamos locos, ¿no? O sea, yo evidentemente no estoy en ningún círculo académico, pero cuando ves este tipo de historias te das cuenta de que hay una correlación y un paralelismo entre una cultura y otra cultura de más allá, que están distantes en el tiempo y distantes en geografía y que no tienen nada que ver. Pero estos dioses son muy parecidos, estas figuras, estos ovnis, estas pinturas, estos grabados, estas estatuillas. Todo tiene mucho que ver. Pues no lo sé qué pensarán nuestros amigos, ¿no? Pues bien, Alba, yo encantado de que estés aquí y que hayas traído este tema, que es un tema muy curioso. Y nos vamos a Egipto, ¿no? Sí, en abril. En abril nos vamos a Egipto, ¿no? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Ya sabemos. Pero tú repítelo, no pasa nada. Claro. <risa> Bueno, me podéis encontrar, eh, bueno, aparte de que vengo muy a menudo por este canal, también tengo el otro canal de Clásicos del Misterio con mi compañera Paloma, que por cierto esta noche a las 12 tenemos un directo para hablar de una desaparición muy extraña que se sacaron varias teorías, hay una extraterrestre, otra que trata de animales criptozoológicos, así que os invito a que vengáis a vernos. Y luego también me podéis encontrar en eBooks, en mi podcast Historias al Alba y en mi página de Facebook Historias al Alba. Pues ya está. Ahí la podéis encontrar. ¿Eh? Clásicos del misterio. Mi perro está roncando. No os asustéis. No es ni Enki ni Enli, Está roncando. Bueno, <risas> pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Alba, por traernos esto. Eh... Oye, te, te quiero preguntar una cosa. Pero esto ya, ya, hemos, ya hemos terminado el programa, pero ahora esto es eh, no off the record, pero uh -huh. eh, ¿en qué momento te interesaste tú por estos temas? Pues bueno, estos temas me han gustado desde pequeña. El misterio, me, vamos, desde súper pequeña, pero todo hay que decirlo. Y es que me daba muchísimo miedo, incluso ha habido veces de pequeña, estoy a modo de risa, ya os lo cuento, que me he meado literalmente de miedo con todos estos temas, pero bueno, ahí he seguido hasta que le he perdido el miedo y cada vez estoy ahí más metida y, y bueno, me encantan estos temas como a todos vosotros. Era curiosidad porque muchos me preguntan, oye, ¿y cómo empezó Alba con esto? No, no empezó aquí... En, en Busca de la Verdad o en Clásicos, de... ella ya venía eh, con, con estas curiosidades y estas inquietudes, ¿no? Pues Álvaro, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y darnos pues, una pincelada más de que no estamos solos. Nada, aquí yo encantada de venir. Pues bueno, chicos, vosotros, encantado yo, de que estéis aquí. Un saludo a todos, bienvenidos a los nuevos, que vais, os estáis suscribiendo muchos, ¿eh? os estáis suscribiendo muchos, estamos creciendo en esta comunidad. Y yo, pues la verdad, os agradezco, ¿no? Ya sabéis, si le dais a suscribiros, no olvidarse de darle a la campanita, porque luego me preguntéis, Rafana, no me llegan tus vídeos. Pero las da la campanita, hijo mío. Pues no, pues dale a la campanita, si no te van a cobrar, es gratis. ¿eh? Así que gracias a todos vosotros, conocimientos del mundo antiguo, evidencias, pruebas y que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias Alba, gracias amigos y nos vemos esta noche. Tenéis directo con Alba aquí presente y Paloma que estará también en Clásicos del Misterio. Tema extraterrestre, abducciones, no lo descuidéis. Nos vemos, hasta otra.